se va, pero mira a ti. Yo no sé qué es lo que está pasando. Poco a poco es la tema. Yo voy triunfando. Ahora, poco a poco, yo voy consiguiendo lo que yo quiero. Es verdad que yo he No sé cómo lo he hecho, de verdad Yo no sé cómo ir a la cima Yo era un chico, humilde, me Un centenarro, ahora se la hace hermano Todo el mundo me pide consejos para llegar a donde estoy Yo sé de verdad que solo lo hago porque he cumplido mis sueños Esto he es lo que yo quería Creyendo en el corazón no me vino un genio, yo lo hice porque quise, es verdad, es verdad, yeah, así dijo, el que de verdad manda, Vasco de Silva, Guillo Santi, lo que mandamos en la nueva era, Santi's Studios. Aquí, los que de verdad me han apoyado, me siguen apoyando. La verdad, la verdad sigo para cada uno. Ah, Joder, qué. El Illuminati, el rey del trap. Brahma, el rey de los Illuminati. Brahma, brrr. Illuminati, y este. Y este tema. Este es el es andugo mío sin pompas antes estudios y Santiago los mando las cosas Silva, aunque tú no lo sepas, estamos en la cima y se demuestra por todos los que me siguen y todos los que me dan plama. Low, Brr. Y es a ti, mamonte, píselo, yo se van a yo no me rindo, esta es la real vuelta, lo que de verdad vamos desde San Cinaro.